Carla, muy buenos días, ya lista con esos videos virales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, ya tenemos esos videos uh -huh. virales y que yo, como todos los días, me pongo a escoger los mejores uh -huh. para que usted los pueda ver aquí en Ciber TV Noticias. Y vamos a comenzar con el primer video. Usted recuerda que el domingo fue todo unas, o sea... Fue el chisme del domingo, eh, la pelea que hubo entre Will Smith y Chris Rock, ¿verdad? Pues bueno, ya saben que las personas son novedosas, ¿verdad? Y un chico en New Jersey decidió tatuarse ese bofetadón que le dio eh, este Will Smith al, comedia al comediante. Pero vamos a ver aquí el video, hasta lo editaron y le pusieron color y todo para que vean lo que este chico en New Jersey hizo. Will Smith just the shit out. Y vamos a continuar con otro video que también se ha vuelto viral este, en TikTok. Y es una chica de España que se viralizó más que nada su papá. Porque en las redes empezaron a escribir, oye, tu papá es igualito a Brad Pitt, oye, tu papá es igualito a Brad Pitt. Así que ella subió un video y dicen, miren, aquí sin filtros, este es mi papá y sí se parece mucho al actor Brad Pitt. Vamos a ver el video. Papá, por aquí dicen que tu cara es un filtro, ¿eh? Pues para mí es el mejor filtro <risa> que me han hecho. es Su para mí es fantástico. Ya está. ¿Qué tal? Si se parece o no se parece, ahí para que lo pongan ustedes en los comentarios. Y vamos por el último video, ustedes saben que Coldplay ha estado estos días por todo México y hay un video en especial de un chico que estaba en el concierto, que le tomaron y que se estaba ahogando. ¿Usted cree que estaba con la papita y todo y de repente que lo enfocan y que empieza con la tosedera. Pues obviamente esto se volvió viral en TikTok y vamos a compartir este video para que usted lo vea y nos, nos vamos a reír un poco de este joven, vamos a ver el video. Pues ya se imaginarán por qué este chico se volvió viral en TikTok en el concierto claro. de Coldplay en Guadalajara. Katherine, ¿cómo ves? Oye, pero él come, come y no dejaba de estar <risa> brincando, muy emocionado por ver a esta banda de Coldplay. Ahí veamos el video. Y por otra parte, el segundo que nos mostraste, uh -huh. sí tiene como que unos aires a Brad Pitt. ¿Tú qué opinas? Fíjate que sí, yo lo vi y dije, ay, será verdad, será verdad, y está nos igualito menos. a Brad Pitt. También creo que se puede parecer a otro actor, no sé si, Benicio del Toro o oh, no no no no ese, sí. ese, ese, ese, no no, no esa ese es esa es sé poco. que se parece a alguien más pero mira habrá no sé. si se parece un poquito como que sí tiene un aire para que los usuarios nos escriban ahorita en los comentarios qué es lo que opinan si se parece o no se parece Así es, pero la verdad esos fueron los videos más virales de uh -huh. este día y pues espero que les haya gustado y mañana les traigo otros mejores. Excelente, Carla. ¿Tus redes sociales? Me pueden buscar como Carlos Mosigo uh -huh. en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y que yo como todos los días les digo, mándenme videos uh -huh. que si la tía se cayó, uh -huh. que si el hermanito se cayó ahí en su casa <risa> y aquí lo pasamos sí. en Ciber TV Noticias. Para que se los manden, Carla, Así muchas es. gracias y continuamos con más.